Vamos a recordar un momento por dónde íbamos, por dónde se ha quedado esto la semana pasada, y después procederemos a el siguiente paso que tenemos que dar, que es empezar a hacer que nuestro código crezca y empezar a hacer que tengamos más de dos entidades. Para tener más de dos entidades tiene que llegar un momento en el que decidamos hacer una gestión de entidades porque ya no va a ser crearlas una a una, tendremos que hacer algo que gestione esas entidades. Esto es cómo se quedó el ejemplo la semana pasada, después de la clase del martes, que fue después de la vuestra del lunes de la semana pasada. Y en esto lo que hay, como veis, es una entidad que se mueve hacia la izquierda, y aquí tengo mi entidad que puedo mover con teclas, Doy izquierda y derecha y la muevo con teclas, eso es lo que tenemos ahora mismo funcionando y eso tiene este código de aquí en este código de aquí tenemos nuestro macro para crear entidades, tenemos las dos entidades creadas con sus posiciones y además estas entidades tienen cada una de ellas al final un último parámetro, este de aquí que es un puntero a una función y el puntero a una función se le da muy fácil poniendo aquí una etiqueta porque las etiquetas lo único que son es un alias o lo que es lo mismo una constante que lleva una posición de memoria si yo pongo aquí endMoveKeyword eso es una etiqueta que está definida en algún sitio y que en ese sitio es una dirección de memoria, pues cuando pongo eso aquí, aquí se pone esa dirección de memoria y es por tanto un puntero a la función a donde empieza el código de Entity Keyword. Así que tengo dos, dos funciones que uso, Keyword y Move, una la usa mi hero con el que yo lo muevo, otra la usa el enemy que es el que se mueve solo y así esto que tengo aquí, como veis al final de cada entidad es un puntero a el método de actualización de esa entidad. Eso se le llama desde la función update, que es esta que está aquí, entity update, que lo único que hace es coger ese puntero, el valor alto y valor bajo del puntero, y saltar a esa dirección de memoria. ¿Vale? Esto es saltar a una función. Y así puedo variarle el comportamiento a las entidades simplemente cambiando ese puntero. Esto es prácticamente la única diferencia con donde nos quedamos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es que yo ya tengo todo un montón de código en main que no lo quiero en main. No quiero código de entidades en main. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues me voy a llevar todo este código de entidades. Esto no. Todo este código de entidades me lo voy a llevar a un sitio donde tener las entidades, básicamente. Así que todo esto, corto, me creo un nuevo ficherito, lo pego, entity.s, y ya tengo un entity.s. Por el mero hecho de, de crear un fichero.s dentro de la carpeta de fuentes, ahora mismo aquí, dentro de la carpeta src, tengo entity.s y main.s. Solo por el hecho de crear un .s, cuando ponga make, automáticamente se va a compilar, porque el código que tenemos puesto del makefile de CPC Telera hace eso. Todos los .s y .c que hayan dentro de la carpeta de fuentes, todos se compilan automáticamente. Entonces, si yo ahora pongo make, lo voy a poner aunque fallará, ¿vale? Pero veréis que lo primero que hace esta primera línea, compila entity.s. ¿vale? para generar entity.rel Tendríamos otra segunda línea si estuviera compilado que compilaría main.s y como os dije la semana pasada, fichero a fichero se compilan uno a uno cada uno genera un fichero intermedio que es el .rel y finalmente el linker coge esos ficheros intermedios todos y genera el binario. ¿vale? Esto funciona así y ahora lo que teníamos hecho falla. ¿Por qué? Porque llegamos a las líneas 92 y 98 de entity.s y dice que hay un símbolo ahora que no sabe qué es. Aquí en la línea 92. No sabe qué es KO. ¿Por qué? Lo de incluir la librería no me gusta. Falta la inclusión, efectivamente, pero lo de incluir la librería suena mal. Estáis acostumbrados a que el include es para las librerías. Puedo incluir lo que me dé la real gana. Include es para copiar otro fichero aquí. Falta la cabecera, que es lo que yo necesito. La cabecera donde está definido qué es key.o. Estamos acostumbrados a pensar que cuando yo pongo un include es para una librería, porque es para lo que los hemos usado, pero puedo usarlos para lo que quiera. De hecho, yo podría, por ejemplo todo esto, tenerlo en otro sitio y poner aquí .include txt. me da igual. Y si lo que acabo de cortar lo pongo en ese fichero .txt, se incluye ahí y es lo mismo, para eso sirve include. Y de hecho cuando metemos include, normalmente lo que estamos haciendo es meter Declaraciones, que es lo que nos falta en este caso, no sabe que es el símbolo KO, o, y eso están las declaraciones del fichero de cpc-telera, que ahora mismo lo incluye main.s, que es donde lo teníamos, ¿vale? Aquí arriba de main.s tenemos el include de cpc-telera, pero entity.s no lo incluye, y como se compilan por separado, cuando este se compila, este no está incluyendo esas declaraciones. Así que ponemos include cpctelera.h.s y volvemos a compilar y ahora tenemos un montón más pero si os fijáis Entity ha compilado vale nuestro fichero Entity ha generado EntityREL y a continuación se ha puesto a compilar main.s y en ese main.s es donde nos da todos estos errores que se deben a que ahora mismo no está encontrando en main.s no encuentra esto. And clear, and update, and draw, porque todo eso está definido en el otro fichero, en entity.s. Como ahora lo he quitado, antes estaba definido aquí, ahora no, ahora está definido en el otro. Y cuando se compila este, este fichero no sabe quién es toda esa gente. ¿Cómo podemos hacer que este fichero sepa quién es toda esa gente? Del mismo modo que se hace en CPC3, del mismo modo que. Lo hemos estado haciendo antes con las otras funciones, tienen que ser símbolos globales para que aquí le digamos esto tú compílalo y eso es un símbolo global que luego el linker se encargará de juntar. Para eso, dos formas. Aquí el entity.s tendría que esos símbolos definirlos como globales. Una forma de definir un símbolo como global, bueno, aquí veis que tenemos puesto lo de cpc telera, pero bueno. Una forma de definir un símbolo como global es que en vez de poner dos puntos pongamos doble dos puntos. Si ponemos doble dos puntos, el símbolo automáticamente se considera global. Es una etiqueta global. La otra forma de definirlo como global es poner punto global. -draw, que es lo mismo, ambas son equivalentes. Esto lo necesitamos poner en el fichero que define el símbolo y luego lo tiene que tener también aquel que utiliza el símbolo. Y este símbolo puede que lo utilicen distintos ficheros. Si hay distintos ficheros que van a usar un mismo símbolo, entonces tiene sentido que ese símbolo lo pongamos en un mismo sitio para que todos lo puedan incluir, de modo que si hacemos un cambio, todos tengan el cambio automáticamente, y no tengan que incluir este fuente, porque este fuente no hace falta que los demás lo conozcan para nada, se compila solo. Se compila independiente. Entonces, este punto global, lo que vamos a hacer es llevárnoslo, así, ¿no? Así sí. Nos lo vamos a llevar a un fichero que vamos a llamar entity.h.s, y esto va a ser un fichero de cabecera normal, un fichero para que otros incluyan, y le he puesto .h.s para distinguirlo de los .h de c, porque si le pongo .h simplemente me lo va a colorear como si fuera c, y no quiero, así que le añado el punto .s detrás para que me lo coloree como que es ensamblador. Pero es solo por eso, no por otra cosa. Lo podría haber llamado punto .pp y habría dado lo mismo. Al final solo es un fichero donde voy a meter cosas que luego incluyo desde los otros lados. Eso me sirve para venir aquí y poner... Include... Entity.h.s Al poner esto... Estoy metiendo aquí este global, que es lo que me convierte el símbolo en global, ¿de acuerdo? Ahora quiero meter todos los demás de entity, entity clear, entity update, pues eso, entity clear, entity update, y de momento no voy a poner más. Esto hace que ahora en el fichero entity.s cuando se compile, cuando se ensamble, para ser exactos, porque es ensamblador, lo que va a ocurrir es que el compilador, el ensamblador, sabrá que cada uno de esos símbolos que yo le he puesto global, son símbolos globales y los exporta. De modo que otros podrán hacer uso de ellos simplemente diciendo que los conocen. Ahora mismo, si ensamblo, veréis que el problema no ha desaparecido. Porque el fichero Entity.h.s está incluido en el Entity.s, al compilarse ese se sabe que esos símbolos son globales, pero al compilar main no sabe quiénes son estos símbolos. Todavía hay que decir en main que esos símbolos son globales, pero para eso los hemos puesto en uno de cabecera, para en vez de ponerlo a mano otra vez, hacer esto. Esto, crear el fichero Entity.h.s... Lo único para lo que nos está sirviendo es para no tener que poner en dos sitios los puntos global. Es para lo único para lo que sirve. Para eso están los ficheros de cabecera. No son para incluir librerías. Solo son para que las declaraciones de las cosas, cuando uno las necesita poner, no las tenga que poner a mano, sino que pones include porque ya las tienes agrupadas en un sitio. Pones include y eso copia ahí todas las declaraciones, para no tener que estar yo copiándolas a los, en los ficheros a mano. Es para eso para lo que sirve. Ahora ya tengo los puntos global en los dos ficheros, ahora sí, ensamblo, efectivamente, ya no tengo esos problemas, tengo otros, 38, 41, ¿qué hay en 38 y 41? Hmm. ¿Por qué me da error CPCT disable Firmware? Está incluyendo cpctlera.h.s ¿El qué? No está dentro de esa carpeta. ¿Qué carpeta? Sí. ¿El qué? El nombre del col. Este símbolo de aquí este símbolo en este fichero no está definido como global. En este fichero no. Está en este, cuando he copiado, me he llevado todas estas cosas que estábamos poniendo el otro día, me las he llevado todas a Entity.s. Cuando se ensambla Entity.s, le decimos, oye, todo esto son ficheros, son símbolos globales, son de CPC Telera, pero son símbolos globales. Ahora mismo en Main, no hay nada que le diga que esto es un símbolo global. Por tanto, no lo sabe. Aunque yo... Incluya cpctelera.h.s, lo dijimos el otro día, los puntos global los pongo solo cuando los voy a usar porque si no lo voy a usar, si pongo el punto global me lo va a ensamblar igualmente y me va a meter código que no uso. ¿Qué ocurre? Que yo todas estas las uso, pero a lo mejor las uso en un sitio o en otro, por tanto, estos global me pasa lo mismo. Yo sí que los uso, todos. Lo que pasa es que a lo mejor uso dos en un sitio, tres en otro, cuatro en otro, pero los uso todos. ¿Qué voy a hacer con estos global? Pues me los llevo todos a otro fichero de cabecera y así los incluyo donde los necesite. Me llevo los global y esto lo llamo por ejemplo main.h.s, podría llamarlo de otra manera, globals o telera globals, podría llamarlo como quisiera, pero bueno, lo llamo así y ya está. Ahora hago aquí un include main.h.s. Y también lo incluyo en Entity. Y así, eso es global, yo los escribo en un sitio y ya están en los dos, porque se copian simplemente. Ya tenemos menos errores. Error en main.s45. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Mm? Y si no es correcto eso de que nuestros datos no son globales. Hay algo incorrecto en esa frase. ¿Qué es Hero data? Es una etiqueta, correcto. En main.s no está creada heroData, en main.s heroData no existe, y es lo que está diciendo el error. Está en entity.s, aquí está creado, que lo hemos hecho con nuestra macro, vale, y con nuestra macro nos genera la etiqueta, que es esta, que se sustituye el subrayado name por lo que le pongamos, y aquí cuando ponemos heroData y enemyData, esas son las etiquetas que se nos generan. De hecho, esto lo podemos ver como queda, si yo abro ahora entity.lst, que es el list, y me voy aquí, veréis que cuando defino la macro, vale, esto no genera nada, y aquí cuando llamo, cuando pongo la macro define hero data, tal, tal, tal, esto genera este cacho de código, aquí veis que eso es lo que está generando HeroData, la etiqueta y los puntos de B, pero HeroData es una etiqueta, como vemos. ¿Qué puedo hacer para que sepa quién es HeroData? Podría hacerla global en el Entity.es. Un getter que apunte a la primera dirección de memoria. Ahora llegaremos a eso de hacerme un getter. Queda un poco extraño, pero vale. ¿Cómo hago Global Hero Data? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Algo más? ¿Sí? esto la hará global ¿Eh? estoy definiendo dos veces la estoy definiendo dos veces entonces ¿qué ha pasado con todo lo que he hecho hasta ahora con todos los globals de todas las demás etiquetas que he puesto los he definido todos dos veces o n veces porque se incluyen en varios ficheros Creo que habíamos dicho o habíamos quedado en que GiroData lo que informa al ensamblador de que ese símbolo es global. Dime. Es una dirección de memoria. GiroData identifica una dirección de memoria porque es una etiqueta. Pero es un símbolo que identifica esa dirección de memoria. Y yo le digo con punto global: este símbolo es global. ¿Sí? Con esto será suficiente. parece que no, ¿qué me falta? incluirlo ¿cómo lo puedo hacer? no me hace falta un fichero de cabecera de hecho ahora no lo quiero usar porque ahora, fíjate, no me da la gana ¿qué hago? no quiero incluir entity.es es más, no se me ocurriría en la vida incluir código en otro fichero de código, porque entonces sí que se compila dos veces. Hemos dicho que include, lo que hace es copiar un fichero en otro. Si entity.es se ensambla y yo meto Entity.S copiado en otro fichero, cuando se ensambla el otro, entity.es se habrá ensamblado dos veces. Nunca en la vida. Los include incluyen declaraciones, nada que genere código. Porque si incluyes algo que genera código en varios sitios, ese código se genera varias veces. ¿Dónde hago global? En el entity.h, no me gusta el entity.h. Podría hacerlo, pero no quiero. Solo quiero que ensamble, no quiero que haga nada más. ¿Qué hago? ¿Qué pongo en main.s? ¿Por qué? ¿Por qué? El error que me está dando, me lo da en main.s. Y el error que me da es, no tengo ni idea de qué es este símbolo. Cuando yo defino un símbolo, aquí estoy definiendo el símbolo, aquí es donde el símbolo se crea. Esto genera un girodata data dos puntos de Eso es definir el símbolo, ahí es, es el símbolo, está ahí, se crea ahí. Esto le dice, este símbolo que defino aquí es global. Y ya está, eso exporta el símbolo. Pero luego main.s no sabe quién es porque se compila, main.s se ensambla por separado a este fichero. No sabe quién es, si ahí no digo también, y eso es lo que estaba diciendo antes, pero me estáis prestando atención regular, porque he hecho todo este proceso dos veces. En el otro lado os he dicho, hace falta que en los dos sitios sepan que el símbolo es global, el que lo usa y el que lo crea. El que lo crea para decir que es global y el que lo usa para decirle al linker, oye, esto es global, búscalo en otro sitio. De modo, que yo con poner aquí que el símbolo es global, ya no me da error hero data. Y cuando estoy creando un punto .h.s es para evitarme esto que estoy haciendo de ponerlo en un sitio y ponerlo en otro. Los, las cabeceras son para eso, para evitarme ponlo aquí y ponlo aquí. Que es en realidad lo que tengo que hacer. No hay ninguna otra cosa que tenga que hacer. Cada fichero tiene que llevar esa declaración. Solo que el punto h me lo ahorra porque yo lo pongo en un solo sitio y en los otros sitios lo que pongo es include para que ese punto h se copie simplemente. De modo que este global hero data me lo podría llevar directamente aquí al entity hs. Lo hago con hero y lo hago con enemy y como este fichero está incluido tanto en el entity s como en el, el main.s, los dos tendrán la declaración de global. Y ahora eso ya no debe dar error. ¿Vale? ¿Se ha entendido este proceso? Tenéis que tener muy claro cómo funciona esto, porque esto no solo es en Amstrad. Esto va exactamente igual en los compiladores que estáis usando de CE de C++ se compilan los ficheros por separado y los incluye. son para copiar. Para copiar el contenido de otro sitio. Las declaraciones informan al compilador o al ensamblador de esto es tal cosa, esto es tal otra, pero no generan código. Las definiciones son los que generan código. El punto de B es lo que está generando código. ¿De acuerdo? Eso sirve para que siga pensando y yo diga, bueno, a ver, todo esto que es una macro y que son constantes, esto no genera código. Esto es una declaración. Yo le estoy diciendo al ensamblador, oye, cada vez que tú te encuentres define entity en cualquier sitio, lo que tienes que hacer es sustituirlo por esto. Pero esto de aquí solo es informarle a él de cuando lo encuentres, haz tal. Eso no hace nada más. Lo que lo hace es esto. Cuando lo pongo, ahí se sustituye. Hay una sustitución. Entonces esto, como no genera código, es muy apropiado que yo lo corte de aquí, me lo lleve aquí y lo ponga en el, en el fichero de cabecera. ¿Por qué? Porque esto, si me lo incluye en varios, me permite usar la macro en varios sitios. Y aunque me incluyan esto y no lo usen, no va a pasar nada, porque esto solo es una declaración, solo informa. Al ensamblador de cada vez que te encuentres esto sustituyes, pero si no se lo encuentras no sustituirá. ¿De acuerdo? Así podría usar el define entity aquí o en cualquier sitio que incluya esa cabecera.